Yo viajo para la USA y en el party conocen mi name Porque yo no me tomo los breaks pa' Miami haciendo la de 100 en el paso me flotan a Billy, y agua un coyunu vale Billy, el billete garo vale Billy. la like isla Singapur por fumar demasiado malibu, pero estoy listo para romper los clubes y no tener morir en tu puerta. Me estoy despierto ah, en pleno bar y casi muerto. Ay, salta el tabi en mi cuerpo yeah. y yo solo pienso en USA. USA. Yo viajo para USA y en el bar y conoce a no me tomo los break Pa' Miami haciendo la de 100. Yeah. El vaso me flota en la Philly Yo Jey, no uno para Philly El te caro vale mili, mili, mili, mili yeah. sin dormir, esa mierda que tomé ya lucho con la piel Me aceleró más de 10,0 mi latido para mil No puedo parar a mi pie, a mi pie, a mi pie Pie, pie, pie G-Fao Cortez yo sé, que en conoce no un name Tengo una pili para esa mili que vale mínimo en after me enamoré Se volteó en un ship y Una placa asesina, se sube encima, pero cardíaco Me veo la vista, bebé No creo que me resista, bebé Tú que pues sabe enloquecer Es cuando la luz se pague Me veo la vista, bebé No creo que me resista, bebé Ella tiene sed y bebé, bebé, La vista por amar y mami tú no estás culpa loca, y lo sé Ero nada, tu conmigo al party Yo en mi cama, está bien.